Hoy ¿no? estamos en Chapinero, o Chapinero como le dicen, para ver la Plaza Lourdes, esa linda plaza, con una linda iglesia. Eh, bueno, esto es mal arreglado, qué pena. Y Entonces hagamos el recorrido, estoy como por la 59 con 13, donde aquí hay muchos negocios, donde se vende un poquito de torito. Eh, bueno, entonces caminemos juntos para la plaza. Vamos a preguntar algo a la gente. Bueno, primero les vamos a preguntar por qué se dice chapinero acá, y otra pregunta que les voy a hacer es por qué aquí dice que se encuentran los homosexuales, la gente gay. Vamos a preguntar a la gente que nos conteste esas preguntas. Bueno, si se escucha mal, qué pena, porque aquí está lleno de comercios, entonces muy complicado que me escuchen bien y esta carretera está muy nada, intensa caballeros, eh, bueno, igual estamos cerquita bueno, no sé si me están mirando como un bicho raro yo creo que sí, los veo un poquito dando la vuelta, mirando. espero que no me roben este celular pero bueno, tengo prácticas muy buenas para correr ok, entonces aquí le vamos a hacer la pregunta del millón la primera, porque se dice chapiñero a ver, a ver, a ver Uy, pero no se escucha nada eh, a ver, una persona amable bueno está viendo las venganzas veo a todos delante de mí uh, a ver a ver señor aquí buenas tardes señor qué pena bueno me te dejaran mala. Eh, a ver lo que parezca amable porque yo creo que elijo muy mal o oh, de pronto se ha por la cámara yo creo uy están dando volantes de prostitutas vamos a ver no voy a mostrar en vivo hay un hombre que está dándolos quiero ver pues que está dando. Gracias. A ver, ¿qué se vende aquí? Bellezas y figuras. Si quieren ir a ver chicas, pues tengo aquí un volante que me lo dieron amablemente. Ah, ya estamos cerca de Lourdes. A ver cómo se ve la plaza Lourdes. Eh, toca cruzar esa carretera que tiene muchos carros. Y vamos a ver cómo está de bonita esa plaza. Bueno, veo que muchos están asustados por la cámara. Lástima porque igual aquí en YouTube solo hay buena gente, ¿cierto? Bueno, que se ponga verde esta todavía en rojo. No veo nada yo porque está el como. Bueno, aquí se ve mejor, ¿cierto? Está en contraluz. Entonces esperemos el verde. Ya vemos un poquito la catedral de Lourdes. No olvidemos que Lourdes es una, una fuente milagrosa en Francia, en un lindo país. No lo olvidemos, por favor. Bueno, aquí dan otros volantes, creo que es de brujería. Yo me conozco mi calle Chapinero, a ver. Yo quiero la brujería para que vayamos juntos. A ver, un volante, qué pena, me regaló un volante. Eh, bueno, yo voy mucho al Tarot, amigos, miren. Si quieren ir al Tarot, pues chévere. De pronto viene el futuro. No, mientras yo no voy a esto, pero quién sabe. <ríe> Hay gente muy chistosa. Eh, bueno, a ver... No, nadie parece amable aquí para hacer las este preguntas de todos no, me van a matar bueno pregunta la señora qué pena señora una pregunta eh, aquí se dice por qué se dice chapinero en, en chapinero porque el barrio se llama chapinero pero no dicen chapinero chapinero no chapinero ah no se dice chapinero cierto ah listo gracias bueno es que a veces me dijeron chapinero pero Es chapinero ¿quién? chapinero ah listo muchas gracias bueno la señora me contó que no se dice Chapinero, no se vayan a equivocar. Aquí no hay ñero, solo nero, eh, Bueno, aquí estamos en el plazo de lunes. Ya le muestro la iglesia a ver cómo se ve de bonita. A ver, a ver, mucho comercio por acá. Bueno, yo he vivido mucho tiempo en Chapinero y me gusta bastante. Es un buen barrio, es tranquilo. Eh, bueno, aquí vemos toda la, la catedral de Lourdes. ¿Cómo están? ¡Hola! Mira, las chicas de Virgin, y los chicos de Virgin. Virgin. Una, una pregunta, ¿es verdad que aquí en, en Chapinero se encuentran muchos homosexuales? ¿Es famoso por eso? Arriba. Sí, más hacia, hacia allá arribita. ¿Sí? ¿Hacen esto? Sí. ¿Y por qué se encuentran aquí en otro barrio? Porque hay muchos clubes para ellos. Ah, ya. Y otra pregunta, ¿por qué se dice Chapinero aquí? ¿Chapinero? No, no es así. Es que acá se encuentra de todo. Sí, ¿no? Ahí estoy. Entonces digan en francés para los youtubers que nos miran Bonjour. Bonjour. Ah, Merci beaucoup. Gracias. Bueno, en Chapinero hay mucha gente alegre. Las chicas de Virgin compren Virgin porque son virgenes y chéveres. No mentira, si ¿Sí se acuerdan de la, la llamada que es en Virgin, de pronto era de una de esas. Eh, bueno, Aquí hay muchos pajaritos también. Eh, bueno, a veces son sucios. Mire, este pajarito por ejemplo se quiere coquetear a la pajarita. Pero como estamos grabando le dio pena y se fue. Somos como chismosos, cierto? Eh, bueno, llegamos.. Eh... Uy, aquí hay muchos pájaros. Demasiados. Espero que no ataquen la cámara. Bueno, caminemos. Uy, está la policía. Será que. ¿Están bravos o no? Me van a arrestar por grabar. Eh, bueno, entonces está la iglesia, estamos más cerquita bueno, está un poquitín más grande que yo, ni tanto y llegamos ahora a la plaza de los bares los baresitos pero pregunto a la policía, qué pena señores por aquí no es tan peligroso para estar grabando con la cámara no por el momento pues, no porque estamos no, pues, ah, pero no se sabe y me contaron amigos que se dice chapinero porque Chapin. Chapinero, ¿cierto? Chapinero. Ah, listo. Ya, ya, ya, ya quito <risa> la cámara. Gracias. Sí, no, no se la tan más allá porque es la de desde sí. la. Ah, listo. Acá sí. sí, acá sí. Ah, listo. Ya la quito entonces. Muchas gracias. Entonces, la policía es muy amable porque me están vigilando y ayudando. Aquí está una, una, linda, una linda estatua. Y llegamos a la plaza de los bares. Entonces, siempre que voy acá me dicen, bueno, quiero un cóctel. Bueno, hoy están como tímidos porque tengo la cámara. Entonces aquí hay muchos bares para ir de rumba y pues para más cosas, me imagino. Bueno, aquí les dan saludos. Hola, Saludos estás? para YouTube. Bien, bien, bien. para, acá, bien, para YouTube. Aquí con el año pasado. Pueden y decir bonjour bien, tout le monde. Bonjour bon tout le monde. Bonjour <risa> tout le monde. <risa> eh, hey, habla muy bien. Y el canal es Michel francés. Bien, bien, bien, <risa> bien. Chao, <Bien>, <risa> gracias. Bien, bien, bien. Bueno, mucha gente alegre vamos a dejar aquí. Entonces, si les ha gustado el video, no olvides poner un like. Y suscríbete al canal. Y para que vean en el mundo que la gente de Colombia siempre colabora con los videos de Michel Francés. Bueno, hasta luego amigos. Que Dios los bendiga.